Dale. ¿Va? ¿Estás grabando ella también? Sí. Voy. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la soltería? Primera semana de soltería. Bien. después Vas bien, 10. vas tranquilo. Voy bien. <risa> saliste, ya saliste, todavía no. Sí, salí a bailar. No, bueno los fines de semana estoy laburando en un bar, eh, eh, pero me cago en risa ahí. No, no he salido a bailar, pero sí he salido. O sea, sal. No importa. ¿Te muestra la, o te cambia algo la exposición, el haber estado en los streams, la comunidad, esos sí. mensajes directos de Instagram? Ah, no, sí, sí, me cambió la vida en 360 grados, ¿Sí? totalmente, totalmente ser eh, público claro. y, y que la gente te quiera, ¿no? Porque hay distintas maneras de ser público, claro. o sea, ser público y sos solamente una figura pública, te conocen hasta y nomás. Bien. O te conocen y te quieren. Eso nos pasa que nos conocen y nos quieren. Está bueno, porque son. somos reales, porque somos, somos está como se ve en la vida real. Está buenísimo. En la pestaña de mensaje directo de Instagram hay un más 99 solicitudes sí. o. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. sí hay. Trato de Bien. siempre bajarlo igual. Yo con, trato de contestar. A la gente Bien. trato de contestar. Pero suele estar Pero en no, más 99. O sea, el título puede ser un Juaco se agrandó, no responde no. a sus seguidores. <ríe> juaco arriba del pony. Bajate del no, pony. No. No, trato de contestarla a la mayoría. Bien. Eh, a veces bueno no sé, estoy en el bondi yendo a tal lado, tengo 40 minutos de viaje, bueno, 40 minutos y estoy escuchando música y contestando mensajes. Bien. Bueno, atento esta semana de soltería porque van a llegar otros mensajes importantes. Han llegado, han llegado varios. ¿Y le, le dabas bola antes cuando estabas de novio? Eh, no, no, no, no. Eh, no, no. ¿Se borran? ¿Al que no? ¿Se borraban no, los mensajes? No, quedaban ahí, quedaban ahí. ¿Se pueden, no? ¿Se pueden retomar ahora? Ya se retoman. ¿Ya, ¿Ya se retomaron? Bien. ¿Te bien. acordás que...? Me gusta. Que... Hola. <ríe> Hola, volví porque antes se cambió el estado de Facebook, pero Facebook no va más. No va más ya, ya no va más. Habría que tener Instagram, algo que avise, un... Sí, ¿Algo? igual avisa. Ahora como me hackearon y tengo una cuenta nueva, yo una foto y una historia destacada. Ahora los que entran bien en ven que la foto y la historia destacada no está más. Desapareció. Algo te tiene que decir. Claro, desapareció la novia, entonces se puede estar eh, abierto nuevamente. O tirás casa a vos, un par de historias, algo para, no. para que algo caiga. Ahora tienes que estar en cuero. No tengo físico, <risa> pero tienes que estar en cuero. Sí, sí, sí, flasheo. Podemos cerrar el programa en cuero también. <risa> Escuchame, podemos cerrar el programa en cuero para sí, que sí, levante, sí, sí. ¿no? Como. No, vos no. Él que cierra en cuero. No te problema. A mí me hicieron correr en bolas por Puerto Madero. Esa fue la única vez que corrió, la última vez que ahora corrió. Sí. ¿Lo hiciste correr ahora? ¿No te corrió? Y, y te tiene que pagar un kilito de helado, ¿no? Yo no lo hice correr, él solo dijo que iba a ir a correr, que iba a salir a correr, porque yo le dije La Pancita, sí. comentario de amigo, sí. y me dijo, voy a salir a correr, no vas a salir a correr, Bien. me prometió que sí, me dio la mano, dije, bueno, si no vas a correr, medio kilo de helado, y no corrió, Te medio kilo de helado. Te de medio kilo, medio kilo de... Alguna vez en tu vida La tele sí obvio Para mirar qué Miro mucho Canal Deportivo Ah claro soy futbolero Soy futbolero Miro Canal Deportivo Y me tilté igual Porque Los canales deportivos Son una verga sí. le, El periodismo deportivo Está muy hecho mierda eh, Y no le dan lugar A los pibes Yo tengo amigos Muy cercanos sí. Que estudian periodismo deportivo Recibidos pibes muy inteligentes Pibes que saben un montón Y a veces Prender la tele Y ver Un boludo hablando De cosas que Por ahí No sabe Te abro Claro. Pero sí, prende la tele bastante, seguir. ¿sí? Ah, sí. Estoy aburrido y. Igual prendo para mirar Netflix, más. Ya la tele en sí claro, por no consumo mucho. No lo tomo como tele, lo... eso lo tomo como pantalla y como servicio. Claro, por eso te claro, la verdad no es estoy... Yo te digo agarrar un control remoto y hacer un zap. No, no, no, no. No porque es para tiltearte. Es un para enojarte. Un Tinelli, no, no, no, no. De hecho, cada vez que los miro, paso y lo dejo. Para putear. Ah. Bien. ¿Qué haces? <risas> Están ganando con esto, en serio, ¿verdad? Eh, sí lo miraba cuando era chico, cuando era video match. Ah, mirá, no vos. cuando era el bailando, cuando era el programa de humor. ¿Llegaste a eh, esa época de...? Sí, sí, sí. Era chico, ya hablando de 6, 7 años, pero sí llegué a esa época. Me ah. Recuerdo que sí. ¿Pero eh... en casa se mira más Netflix o...? Sí, en mi casa miraba más Netflix, con mi vieja, mi vieja casi... Mi vieja consume Investigation el Discovery y ah, esos bien. Gramos, ¿viste? Eh, pero tampoco consume mucha tele, está todo el día estudiando, mira. Claro. Ah. ¿Cómo imaginas vos al ambiente en general, al mundo del streaming? Mucho roce monetario con Twitch yo no tuve. Yo recién arranco y recién hace poco sí. conseguí el partner. Hasta ahora va todo bien. Eh, no llegó el momento en el que me tengan que pagar claro. tanta plata todavía. Pero sí no voy a mentir de que de la gente más cercana a mí recibió bastante comentarios negativos sobre ese tema. Claro. Eh, sí se me ofreció la oportunidad de streamar en otra plataforma con un contrato y con un buen trato y demás hablando con una persona, sí, sí. Eh, no con una máquina o mandando mails a la nada. Sí. Con una persona por Discord, me, con, me contactaron ellos, sí. esto se me explicó todo. Y ahí es donde estamos arrancando, que es Streamcraft. ¿Cómo se llama? Streamcraft. Ah, sí, y le está metiendo. estamos metiendo. Estamos un rato en Twitch y después nos pasamos a Streamcraft. ¿Les pide exclusividad o no? No, no, no. No ah, para nada. ¿La manejan? No, no, eso fue una de las primeras cosas que me pautaron. No tenés exclusividad, puedes terminar acá, donde vos quieras. Bien. Eh, hay ciertas normas de contrato para que se te pague, obviamente, tengo que cumplir contrato. Si no, sí, no pasa obvio. nada. O sea, no tengo que pagar una rescisión, nada. Si no cumplo el contrato, no, no pasa nada. Seas o no jugador, te vas a enamorar de esta laptop gamer. Te presento a la Asus ROG Strix Scar 2, sí, ese es el nombre. Una máquina que presenta innovaciones sin precedentes y que pudimos probar el último mes. Una de las cosas más destacables es su pantalla, un marco ultra delgado que reduce el ancho de la portátil. Su pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas, tiene una tasa de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 3 milisegundos. ¿El resultado? Un juego más fluido, como vemos en el ejemplo. Su diseño es impactante, cuenta con un tratamiento 3D en relieve que le permite tener una textura metálica. Se destaca un logo RGB de Republic of Gamers en la parte posterior. Además, el combo incluye detalles para los fanáticos y un mouse Aura que es RGB, al igual que el teclado. Esta laptop logra un mejor rendimiento para los juegos más exigentes. Te dejo algunos datos técnicos que nos muestran que estamos frente a una verdadera bestia para jugar. Xiaomi dio a conocer un nuevo video de su flamante smartphone plegable que deja ver la llamativa particularidad del dispositivo. A diferencia de los móviles de la competencia, este se dobla en tres partes y no en dos. Inicialmente del tamaño de una pequeña tablet, el celular se pliega fácilmente en ambos extremos de su pantalla, gracias a los dos puntos de inflexión o bisagras que integra. De esta manera, tenemos un equipo maniobrable y cómodo en el agarre. Aún se desconocen el nombre y la fecha de lanzamiento del smartphone, pero Xiaomi parece tener claro que el 2019 es el año de los teléfonos plegables y los chinos no quieren quedarse afuera del mercado. Me ha me quedado algo pendiente. ¿Qué opinas qué de los youtubers? Los youtubers. Eh, nada, qué sé yo. O sea, hay algunos que me caen bien, algunos que me caen mal. Es que en no realidad, en realidad el error viene desde mi pregunta, porque youtubers, Youtube o sea, es una plataforma, general. es una palabra general. ¿Qué opinas de los creadores de contenido en YouTube? ¿Cuáles te gustan y cuáles te parece que la están, la están choreando toda? Eh. En sí mucho youtuber no consumo. Hay uno que consumo siempre, ¿Sí? siempre, que lo amo, y no sé si alguno conocerá, se llama el Show de J. El Show de J, ¿no lo conozco yo? Es un español. Pero Pimpe fanático. <risa> es el que más consumo de YouTube. No hace nada en sí. O sea, el tipo reacciona a videos. Pero tiene la mentalidad de ser español. O sea, es nació español pero quiere ser argentino. Ah. Y consume todo cosas argentinas. Y sí. tiene camisetas de fútbol ah, sí. y le gusta Fanatico. reaccionar a la hinchada y demás. Soy muy de. soy muy tribunero, él no sabe. Me gusta consumir sí. mucho video de hinchada, hinchada, de, de chacarita, de chica de más. Sí, muy el aguante, después, no sé sí. lo que es el aguante, pero era un programa de televisión que <risa> hacía poco en las hinchadas. Ah. Era, el aguante se llamaba. Saliente dice, para que sepas. Ponele um, final de Champions, te la mirás. Sí. Bien. En Europa soy el merengue. En Europa soy el Madrid. Madrid. Bien. Acá en Argentina sos de boca. Sí, de boca. Está muy bien. Pero te gusta el fútbol. Me encanta el fútbol. Sí, te sí, gusta sí. ver fútbol. ¿Algún otro deporte? Básquet y tenis. Tampoco es que me encantan, pero si hay por él un buen partido de tenis, me lo quedo mirando. Bien. ¿Finales de la NBA ahora, poner estás mirando? No, no, no, no. no. ¿Básquet? Entonces, no sé, no. Sacame basquete de Sacamos basquet, ¿no? <risa> ¿Básquet lo metí, altura, sí, sí, pero... lo metí por la altura? Sí, sí, lo metí por la altura. Bueno, eso también me, me, me, me, me, me dicen todo el tiempo. Mira no mucho waterpolo. <risa> claro, me... mucho hockey, femenino. <risa> pero eso es lo que haces de tu vida, básicamente. Sí. ¿Te vas a enamorar de nuevo? ¿Te vas a enamorar de nuevo? ¿Estuviste enamorado? Eh, sí, sí, estuve enamorado. Todo no, el tiempo, me iba enamorando. El uh. pero, no pero nada no, no, no pienso en el futuro ya, eh, estoy enfocadísimo en lo que estoy haciendo ahora que dentro de todo es lo que más me ayuda a despejarme más rápido, sí. eh, estoy enfocado en el presente Bien. Eh, Hay una frase que vengo diciendo hace un par de días es pensar menos y vivir más Bien. ¿Sirve eso? ¿Te, ¿Te gusta? Yo sé que ustedes son reales, pero viste que muchas veces hay muchos youtubers que utilizan un video para contar algo, para confesar una situación, para salir de alguna situación en la que se sentía por ahí eh, complicado ¿Vos crees que sirve contar tanto? ¿O hay cosas que guardas para vos? No sé qué es lo que sirve y lo que no Porque eso depende de la persona A mí me parece que hay ciertas cosas Que te lo tenés que guardar para tu privacidad Porque seguís siendo una persona Y más allá de que ahora te debas a tu público Cierta privacidad la tenés que guardar eh, yo le conté que me separé, no las situaciones, por una claro. cuestión de proteger a la otra persona, proteger a mí listo, o sea, me separé y nada más. Eh, los motivos me los guardo para mesa claro dentro. Sí, obviamente necesitaba de la gente para levantarme mm. eh, y recibí muchísimo apoyo de la gente, recibí muchísimo apoyo de la gente diciéndome dale, tenés que estar arriba, es un capo, me acerca de risa, si vos estás mal yo estoy mal, eh, mensajes a ese punto, ¿no, ¿entendés? Eh? Sure. Y... Y me di cuenta que yo te voy a estar bien. Que primero estoy yo y después el resto. ¿Tuviste un poco yo mierda? Sí, sí, fueron dos días difíciles. Difíciles, porque... no, Dos días bastante bien igual, boludo. No, sí, sí. Hay veces, <risa> veces que. Yo pensé que iba a ser peor. Eh, me sentí mejor cuando decidí hablar con ella y terminar en, en buenos términos. Cosa claro. que en otro momento de mi vida por ahí no hubiese pensado nunca. Bien. Era el pibito que te bloquea y tira tweets de resentido. Claro. Era ese pibito. Hoy día hice un clic en mi mentalidad y dije, compartimos mucho tiempo. Yo tenía relación con la familia de ella, ya con la mía. Es una Terminamos de buena manera y está todo bien. bien. Ciclo cerrado. Cerras el tema. Cuando no estás de buen ánimo no aprendes. Y no. Ahora aprendí que no. El ah, otro okay. el día que pasó lo que pasó, sí. que me separé y todo, prendí y fue forzadísimo. Claro. Fue forzadísimo. Prendí en Twitch y prendí en Streamcraft, que fue muy forzado. Y si es forzado. Después no, apagué y de repente no. dije, no, voy a apagar. Pedí disculpas a la gente y apagué porque no. pensé que me iba a hacer bien y no, no, tenía la cabeza en otro lado. ¿Qué soñás para los próximos años? ¿O qué imaginás que vas a hacer? Obviamente que, que sueño con... A ver, el sueño ya lo estoy viviendo, que es hacer reír a un montón de gente y, y estar en esto con un montón de gente con mi hermano de toda la vida que es Pimpe, que es Galito. Sí. Eh, y el sueño obviamente para más adelante es poder vivir de lleno en esto, ¿no es? El sueño más adelante es poder explotar todo este potencial que tenemos, todo este cariño que tiene la gente con nosotros, que tratamos de volárselo en stream, videos para YouTube y demás, o en una foto en la calle. Bien. Eh, y el sueño es ese, poder vivir de esto con ellos. Bien, laburando, ¿están laburando Twitch mucho? ¿Están laburando YouTube también? Sí, YouTube ahora estamos medio colgados. Por eso. La semana complicada pasó, pero sí, sí, le metimos a YouTube. De hecho, tuve un arranque excelente. ¿sí? Bien. Lo, increíble, o sea, yo no me lo puedo creer todo. Metiste ¿También un video bomba. Claro, conté una anécdota de cuando fuimos a Colta, la fiesta de Duke sí, y sí, los señor. Chico de Modo Diablo, y tiene arriba de 100k y Bien. Una locura. ¿Y, y te iba a preguntar, ¿y Streams consumís? Streams empecé a usar hace poco. Que tengo la computadora en casa, una notebook. Sí. Eh, porque el internet que tengo medio choto, por así decirlo. Sí. Y con el celular no se podía abrir. Son. Y cuando voy a lo ver, sí, consumo bastante. Pero consumo mucho el ah. hay, un, hay un streamer de lauxei que no puedo parar de ver. Bien. Es Unicornio. Bien. Eh, es Pimbe, adictivo Unicornio. Pimbe también, a Pimbe también le, sí, sí, le gusta. Sí. Le gusta mucho. Lo mira siempre. Lo miro siempre. Unicornio me encanta. Bien. Lo amo. ¿Y fuera del lauxei. Y fuera de la Oxide Army, eh, bueno, cuando está Martín, mira a Martín, a Fran lo banco mucho, también. Eh, después no, no mira consumo mucho. mucho, no consumo de mucho. Me han, me han aconsejado que mire streams de afuera. Ah, eso con de afuera. Con stream de stream de afuera. No me llama mucho la atención. No te llamo He mucho. He mirado algunos y no me llama mucho la atención. Consumo mucho YouTube, boludez. ¿Y ¿YouTube consumís Yo mucho? No, YouTube consumo. Oh. mucho. Escúchame, no, no posteas mucho, son más de historias. ¿Quién? Ustedes. Yo soy más de historias, sí. ¿Por qué? Y porque siento que, que tenés eh, interacción más rápida y, y más enriquecida. No, no lo dudo, pero que estén bien hechos. Claro. No foto cualquiera. Claro. Y para eso necesitamos poner una sesión con un fotógrafo de verdad, claro. con algo. Con Zuka, Zucca, amigos, si querés sacar un par de fotitos eso. a los pibes. Vamos a hacer una sesióncita. Vamos a hacer una sesión. Necesito una buena sesión. Perfiles, una buena sesión. Renovando perfiles. ¿sabes? Vamos a hacer. Y hacemos todo fotos. ¿Conto? ¿Sí? Okay. Eh, claro. ¿Qué están haciendo, pimples? Pim? Están stalkeando, boludo. Están stalkeando a Coso. A Day Gamer, boludo. Ah, sí. A Day hijo de puta. Es? Day Gamer". Mira la cara. Es el pelotudo que tiene... Mentiroso Para mí, si pasó en el WhatsApp, se van a ver más tarde. Te no, ¿sí? están dejando afuera. ¿No es? Sí, ves? ¿Qué sí, onda? sí. ¿Cómo va? ¿Por qué te decía tomamos?